Decía mi abuelo, una cosa piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Y eso es lo que pasa aquí. Una cosa es que salgan a los medios a decir, vamos creciendo. Venezuela está superando la crisis. Las cosas están súper bien, pero otra ...cosa muy clara es lo que muestran las estadísticas... ...recordemos que hace unos días el mismo Maduro decía... ...casi el 70% de los migrantes que han huido... ...no se han marchado a Venezuela... ...sino huido de Venezuela... ...quieren regresarse a Venezuela... ...pero cuando vemos una estadística que... ...cuando él dijo eso... ...en lugar de bajar la migración... ...subió casi en un millón... ...donde estamos en este momento... ...prácticamente sobre los 7 millones de migrantes... ...entonces una cosa es decir cosas bonitas... Y otra cosa es muy diferente ver la realidad. Y desafortunadamente lo estamos viendo acá. Con respecto al dólar, ustedes recuerdan hace muchos años que el mismo Chávez lo decía y el mismo Maduro decía esa moneda es diabólica, eso es de Satanás, huele a azufre, no sé qué, a Dios nos ampare tener que recibir una moneda de esas. Y llegó el momento que les tocó callarse y... Aceptar de que tenían que recibir el dólar y no solamente recibirlo, sino dolarizar Venezuela. Y ese es el problema latente que hay acá y es lo que nosotros estamos viendo. Vuelvo y digo, no podemos seguir tratando de tapar el sol con un dedo, ni tratando de demostrar cosas que no se están haciendo. O que supuestamente ellos la están haciendo pero no se ven. Eh, me da la impresión de que ellos son como muy mitómanos porque... Supuestamente pasa algo extraordinario Y eso lo hicieron ellos ¿Cómo? ¿O ustedes se acuerdan de la operación Gedeón Cuando decían Vinieron a derrocar a Maduro 10 señores en una lancha Con pantaloneta y camiseta Uno ya como un destornillador Y el otro ya como un uñas. Imagínense ese golpe de estado que iban a hacer Unas mentiras que no se, la, no se la creen sino ellos Entonces aquí tenemos que hablar de una realidad Y la realidad es que Venezuela está jodida Y sigue más jodida Porque los problemas siguen aumentando y no lo quieren aceptar. Lo que pasa es que la política socialista que ellos manejan, o, o, o yo diría que más bien su lavado mental que ellos manejan, es que los pobres no se pueden acabar. Los pobres tienen que seguir. Yo por ahí escuché de un presidente hace unos días, si se acaban los pobres, nos jodemos. ¿Por qué? Porque es que cuando el pobre consigue plata, se vuelve de derecha. Entonces ya no tiene ideas. Ni izquierdistas Ni mucho menos socialistas Entonces qué es lo que pretenden ellos Tener un pueblo arrodillado Que dependa de ellos Con unas migajas Y coman callados Y entonces así van a durar 40, 50 años en el poder Promesas que no se cumplen Y la caída inevitable A un año de la reconversión Impulsada por el chavismo Para controlar la inflación El Bolívar perdió Casi la mitad de su valor. Oígase bien. Y estamos hablando del bolívar fuerte. El bolívar duro. La última moneda. No de la primera. De la última. No somos nosotros los que estamos especulando. No. no, Que es que a ustedes les cae mal el chavismo. La dictadura. Todas esas vainas que ellos manejan. Su famosa revolución bolivariana. Nosotros no estamos especulando. Ni lo estamos diciendo porque les tengamos odio. Lo dice directamente el Banco Central de Venezuela. El BCV. Informó. Este banco informó que la moneda venezolana se devaluó en un 48% frente al dólar. Estamos hablando casi la mitad. De forma catastrófica, el Bolívar perdió casi la mitad de su valor a un año de la última reconversión. Y recordemos que esa reconversión la implementó el régimen con el fin de rescatar su fortaleza y su referente como expresión de la economía del país, esta medida implicó la eliminación de seis ceros de la moneda, oígase bien, yo creo que ustedes miren bien lo que vamos a meternos acá con respecto a si esto está, está tan bueno como dicen, si se está viviendo tan bueno si, el, si la revolución bolivariana realmente ha sido una bendición para Venezuela si el chavismo realmente ha sido una fortuna para Venezuela si la dictadura que maneja maduro es lo último para venezuela pues tenemos que centrarnos y hablar con realidades pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios porque gracias a esos comentarios nosotros seguimos acá aquí siendo los número uno hablando con la verdad de lo que está pasando en venezuela y en gran parte del mundo sobre todo en esos países que están azotados por esas famosas dictaduras y su famoso socialismo del siglo XXI. de forma catastrófica el bolívar perdió casi la mitad de su valor a un año de la última reconversión e implicó eliminación de seis ceros con respecto a la moneda hace un año en el mercado oficial se conseguía un dólar por 4 bolívares 19 centavos hoy esa cifra ascendió a 8 bolívares 18 centavos según datos del BCV, el Banco Central de Venezuela, lo que supone una devaluación del 48% frente a la divisa que se incrementó en un 95%. En este lapso, recordemos que ya son Tres las reformas, no es la primera ya es La tercera reforma monetaria Aplicadas en los últimos años La primera de ellas se llevó a cabo En el 2008 si bien recordamos Durante el chavismo, la segunda Tuvo lugar en el 2018 con Nicolás Maduro, ya en el poder Con esas tres medidas ya se han Cumplido, se le han suprimido al Bolívar Un total de 14 ceros Imagínense es que eso es, eso es Una locura, quítele 14 Ceros a una moneda, eso es loco pero es lo que está pasando, es la dura realidad. Ya para el 2018 se impuso también un cambio en la denominación de la moneda por la que pasó a llamarse digital, en lugar de soberano como se le conocía anteriormente. No obstante, aún conserva la presentación física con billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares. Después de satanizar y de hablar a grueso calibre el régimen de Maduro, Tuvo que tragarse sus palabras, vuelvo y digo, ellos decían el Bolívar, no, eso es del diablo, es del demonio, no sé qué más vainas. Tuvo que tragarse las palabras por hablar tan grueso y ahí les tocó, como quien dice, calladitos y dolarizar a Venezuela de facto. Debido a los cuatro años de hiperinflación finalizada en diciembre pasado que causaron estragos en la economía. Aún permanece en el mercado informal el uso del bolívar en efectivo y el pago de bienes y servicios cuyo valor es menor, oígase bien, a un dólar, como un caramel, un cigarrillo, algunas verduras y hortalizas y un boleto de transporte público. Por ahora el billete más bajo de 5 bolívares equivale a 61 centavos de dólar. Mientras que el de mayor valor de 100 bolívares tiene un equivalente a 12 dólares. Esto dificulta los pagos elevados en moneda nacional en efectivo ya que se necesita una gran cantidad de billetes para concretarlos. Venezuela busca soluciones a la constante pérdida del valor de la moneda local y sus consecuentes problemas para operar en efectivo. Así recurrieron a una diversidad de mecanismos entre ellos la implementación de medios digitales que permita simplificar las transacciones sin embargo esto supuso también a otros inconvenientes como las fallas en el servicio eléctrico y de internet que dificultan su correcto funcionamiento no olvidemos que allá muy normal que se vaya 10 12 15 veces la luz en el día eso es el pan diario el bcv aseguró que el cambio de escala monetaria Se apoya en la profundización Y desarrollo de la economía digital Y lo consideró un hito histórico Necesario En un momento en el, en el que el país Comienza supuestamente El camino de recuperación económica A esto es lo que yo voy a la otra parte de la moneda Supuestamente ellos dicen Y esto lo está diciendo Una entidad chavista no De acuerdo a los, al organismo digital chavista La actividad económica creció de un 14,65% en el tercer trimestre del 2021 y un 19,07% en el cuarto. A su vez informó que en los primeros tres meses del 2022 se ubicó en 17,04% y ascendió al 18,7% en el periodo abril-junio. Esas son las palabras bonitas que suele decir ...una entidad chavista, un organismo chavista... ...que obviamente ellos no van a decir o van a aceptar... ...vuelvo y digo, yo son mitomanos... ...porque parece que ellos estuvieran en Venezuela... ...pero a la vez vienes como en otro planeta... ...porque hablan cosas tan maravillosas que uno va a mirar... ...pero ¿dónde es eso? ...pero en Venezuela no es... ...según las palabras del presidente del banco... ...sostuvo en agosto pasado que la entidad había fortalecido... ...la política fiscal cambiaria y monetaria... A pesar de que desde principios de ese mes el Bolívar registró la mayor devaluación en un año al perder 29% de su valor frente al dólar. Estamos hablando que en ese año fue el 29%, ahorita estamos hablando del 48%. Y según ellos, la cosa está bien Están ascendiendo ¿Ascendiendo a qué? ¿A quitar más ceros al Bolívar? ¿Ascendiendo a qué? ¿A tapar el sol con un dedo? ¿A hablar unas cosas por los medios Para ocultar lo que realmente está pasando en Venezuela? Esto es de pensarlo Y ustedes mismos lo van a analizar Ahí les dejo esta perlita Hasta una próxima oportunidad